son los beneficios de promocionarte si tienes un negocio digital en un marketplace? Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 874. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya estamos en el episodio 874, así que pues, para todos los seguidores ya saben de qué trata. Ya saben, este eh, contenido sacamos de lunes a viernes pues para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales y empresarios que están con esta causa. Y hoy les damos un tema muy interesante que es el eh, promocionarte. Si tienes eh, productos e-commerce eh, e o algo que tú quieras venderlo digitalmente. ¿Por qué deberías estar en un marketplace? ¿Por qué no quedarte en tu propia tienda online? Es lo que vamos a ver con el experto, así que pues les invito a que se queden hasta el final. Pero claro, no sin antes dar las gracias a nuestros auspiciantes que dentro de Catiamán, ya saben, la agencia de negocios B2B, nosotros tenemos las mentorías para enseñarles a los empresarios a que puedan crear un sistema de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn y esto pues arrancamos en la primera edición de Leads for Sales el 2 de febrero, así que pues presentar su candidatura en cateman.com slash mentorías. También, si aquellos, como otra solución, aquellos empresarios que necesiten cerrar ventas de alto nivel sobre los cinco mil dólares y pues tengan estas dificultades, y si quieran aumentar esa tasa de cierre, pues dentro de cateman.com slash /ca closers lo van a revisar, es echarle un vistazo. Dejo igual todo esto en las notas del programa. Y este pues al final también les compartiré otros auspiciantes que nos están eh, apoyando para que este contenido llegue a ustedes. Bueno, y nuevamente dar la eh, bienvenida a Carlos eh, Moreno, que nos acompaña desde Colombia. Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal Katia? Un gusto, gracias a ti por, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas contigo. gracias, más bien un placer tenerte aquí, este, Carlos. Bueno, eh, eh, vamos a hablar sobre este mundo apasionante del marketplace, que es una gran oportunidad que ahora tienen pues, los empresarios, los emprendedores, los negocios que buscan llegar a, a más audiencias. Y dentro de esto vamos a, a ver por qué deberíamos promocionarnos o por qué deberíamos estar presentes en un marketplace. Pero claro, me gustaría, Carlos, que te presentes. Pues, ¿quién es Carlos Moreno y a qué te dedicas? Claro. Bueno, mira, eh, yo soy especialista en marketing digital. Tengo más o menos como ocho años de experiencia en el mundo del marketing. Soy certificado Facebook en compra de, de medios o tráfico para anuncios. Eh, yeah. Trabajo como consultor y gerente de mercadeo en una empresa de e-commerce eh, para Guatemala y para El Salvador. Y bueno, también tengo una academia donde enseño un poco de marketing digital. Uh, vamos a, más que todo orientado a los emprendedores, a pequeños emprendedores que quieran arrancar vendiendo un producto o un servicio a través de, de internet. Genial, genial. Y bueno, como ven, siempre digo a la audiencia, traemos personas que, a, adicional de sus conocimientos, tienen vasta experiencia, que nos van a aportar muchísimo valor eh, acá para la audiencia. Así que, pues bueno, eh, vamos a entrar en materia, mi querido Carlos. Y, y entrando, bueno, digamos que este concepto ya no es nada conocido, pero no es nada desconocido, quiero decir. Pero digamos que el Marketplace, en forma general, es aquel sitio, ¿no es cierto?, donde se pues, eh, ofrecen productos... Eh, y que son eh, ofrecidos por diferentes comerciantes, ¿no es cierto?, eh, para llegar igual a diferentes consumidores. Y pues, eh, ¿por qué?, eh, y ahí va la pregunta, eh, ¿por qué nosotros deberíamos eh, estar presentes, si tenemos, eh, est estamos en esta necesidad, ¿por qué deberíamos estar presentes en un Marketplace? Excelente. Sí, Carla, como tú bien lo definiste, Marketplace es esa, esa plaza, ¿verdad?, que, que... Antes de internet, era como ir al mercado y encontrar todo lo que uno necesitaba para la casa, eh, para el taller en casa, para, para el carro, para lo que fuera. Y uno estaba acostumbrado a ir físicamente a una, a una plaza, a un puesto, a un mercado, por así decirlo, y encontrar de todo, ¿no? Diferentes vendedores, diferentes productos. Y cuando entramos en la era digital, cuando no, nos empezamos con el internet y empezamos con la parte de vender servicios y vender productos, se hacía como uno a uno. Alguien ponía o, o, o, o informaba de un producto y alguien interesado pues lo compraba y, y, y digamos, por así mencionarlo, Facebook ve esta oportunidad de unir a los comerciantes e, y a los consumidores o compradores en un solo lugar. Y la verdad es que ahí cambian los roles un poquito porque dejan de haber el típico comprador, el típico vendedor, donde cualquiera puede ser un comprador y también puede ser un, un vendedor no y encontrar con diferentes personas. Dentro del mercadeo hablamos de que de las siete pesos del mercado son como nueve creo yo, están las plazas ¿no? y las personas. Y precisamente eh, los marketplaces unen a esto, unen el, el, el placement o, el, o la plaza de, de, de donde están los productos, donde cualquiera puede anunciar un producto y llevarlo a miles de potenciales eh, consumidores sin pagar un, un espacio publicitario para poder tener... Eh, tu producto o también un servicio en dicho lugar. Entonces yo creo que es una buena manera para que podamos dar a conocer nuestros productos o nuestros servicios sin tener que hacer toda la validación de mercado que regularmente un negocio debe de hacer, toda la parte de prospección digital, toda la parte de validación de la audiencia, toda la parte de verificación del nicho y podría empezar un, un pequeño eh, emprendedor o comerciante diciendo decir que okay, bueno voy a, a importar, no sé, me gusta X producto para mi teléfono, voy a vender, a, a comprar estuches y quiero empezar, pero quiero empezar con poquito, así que lo voy a publicar en el marketplace y a ver qué tal me va, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que al final del día el precio se tiene que ajustar al del mercado, porque tú puedes querer vender por así decirlo, a un precio, a 10 dólares o algo así, para hacer una moneda un poco más estándar. Pero al final el mercado va a dictar su precio, ¿no? Como regularmente funciona en un mercado. Entonces, es una oportunidad para que todos podamos encontrar productos y a la vez encontrar personas interesadas en nuestros productos. Y entra la parte de poder hacer el, el, la negociación con el cliente final y de poder eh, charlar un poquito de la manera de entrega, de si quieres que se reúnan o algo más. Y eso van un poquito más de negocio informal. Pero para los empresarios, para las empresas, para los sectores de negocio, también es una oportunidad de conectar con clientes y de poder saber cuáles son los perfiles, el avatar, el buyer persona para los diferentes productos sin necesidad de nuevo de hacer toda la validación de mercado que incluiría una planificación que no está mal, está buenísimo hacerlo, pero de una manera un poco más eh, rápida y a menor escala, considero. No sé qué opinas tú, Katia. Por supuesto, claro que sí. De hecho, eh, es valioso lo que tú has dicho. Esta es una gran oportunidad eh, el conectar estas dos P, ¿no? plaza y personas. Pero al, al ser una oportunidad que nos abarata muchísimo, pues es una gran eh, puerta que es fácil de pasar y ahí encontramos a mucha gente, ¿no es cierto? ¿Cómo poder diferenciarse eh, entre tanta gente eh, y has mencionado, por ejemplo, el ejemplo de Facebook que tiene su marketplace que es, es eh, gratuito, pero ¿qué opciones dirías tú hasta qué punto vale? Incluso para los empresarios lo has mencionado, que es una oportunidad pues de identificar al buyer persona, hacer un, una, un análisis de mercado que viene muy bien para arrancar cualquier eh, o lanzar cualquier producto o proyecto. Pero qué pasaría ya cuando yo quiero escalar, cuando en esta primera fase de, de entrada me ayuda para visibilizarme, para hacer este análisis, para entender, para conectar con las personas. Pero si yo quiero ya, eh, pues eh, estoy en un siguiente nivel, quiero subir. ¿Qué cuál sería el siguiente paso a tu criterio? Claro, sí. Dependerá mucho del, del giro del negocio, porque la escalabilidad de los negocios depende mucho de, de varios factores, no? Por ejemplo, la audiencia si la audiencia tiene el potencial de escalar, verdad hay que, hay que verificarlo. Pero imaginemos que una empresa tiene el potencial de escalar, tiene productos a granel, hay una buena demanda de los productos. Yo creo que el siguiente nivel es empezar a generar un, un propio eh, comercio interno. Yo creo que las empresas deben de, de saber o debemos, mejor dicho, de saber que tarde o temprano todo va a estar en Internet porque es la mejor manera de poder conectar con las personas. Eh, y sin necesidad como de generar los, los eh, lugares físicos, ¿no? Uh -huh. Que después puedes crear cuando ya empieces a crecer, pero entonces una, un, un e-commerce creo que es importante y fundamental que todas las empresas tengan ese lugar a donde los clientes puedan llegar. Y encontrar productos, encontrar servicios, tener una persona que pueda atender las consultas, los requerimientos a través de un chat, a través de un teléfono, a través de eh, el messenger, incluso que son canales de comunicación bastante prácticos, Whatsapp, y que estamos muy acostumbrados a utilizar, y donde ya podamos entonces a dirigir nuestros productos a la audiencia en el mercado en los diferentes canales. Ya no hablo únicamente de un marketplace, sino me refiero a los canales como YouTube, como Facebook, como Instagram, como LinkedIn, que es una excelente herramienta para conectar con clientes eh, B2B, por así decirlo. O también con B2C, porque hay muchos eh, sectores que tienen a su gente ahí. Por ejemplo, el gerente de compras de una empresa tiene su perfil en LinkedIn, es la mejor manera de conectar con él o poder segmentar. Sin tener que llegar a una audiencia tan grande en Facebook, al fin de cuentas sabemos que no vamos a encontrar eh, de la misma forma el segmento como lo haríamos en LinkedIn en caso de ser B2B. Entonces yo creo que el siguiente paso, Katia, es eh, tener un propio, un propio eh, digamos, market, un propio e-commerce, una propia tienda dentro de la, de la eh, página web del, del establecimiento o, o del negocio. Y además de eso, poder tener alianzas, ¿no? Porque hay muchas empresas que venden en Amazon, eh, venden, eh, distribuyen para Walmart, distribuyen para Price Mart etc. Entonces, creo que es verlo así y entender que tarde o temprano tenemos que dar el paso a la, digamos, a la forma del e-commerce y encontrar los prospectos, encontrar una automatización del negocio, encontrar los leads, encontrar todo el proceso de marketing que genera desde conocer hacer al prospecto, nutrir al prospecto, hacer una venta rápida, escalar al siguiente nivel una venta, seguir nutriendo y que se conviertan en promotores de la marca y traigan a otros más consumidores. Ahora, tú has mencionado que el, el segundo paso sería, pues, tener una presencia propia, ¿no? Con todo lo que esto eh, implica, el trabajo, el tiempo de, pues, cuadrarlo internamente y, a, y apalancarse en las diferentes redes sociales que las has mencionado, que dependiendo si es B2C o B2B, pues, utilizaremos unas u otras plataformas para darnos a conocer. Ahora, eh, eh, hablaste y justo a eso iba la, la siguiente pregunta sobre, claro, los grandes marketplaces que son, por ejemplo, hoy por hoy Amazon, que es un referente, ¿Cuándo tú recomendarías que un, eh, un negocio, o dependiendo del sector o el tipo de producto, debería estar presente en estas grandes plataformas pues que ya se llevan, eh, digamos, y que no son eh, gratuitas eh, en una parte, pero que te ayudan a darte a conocer? Claro, sí. Primero tenemos que ver cuáles son los objetivos de la empresa, ¿verdad? Porque si la empresa tiene la capacidad de abastecer a los diferentes canales con el producto de, de demanda o que tengan en cuestión como venta, yo creería que sí, es un buen momento eh, después de tener toda la logística, saber con qué velocidad pueden responder, con qué capacidad pueden distri eh, distribuir a los o abastecer, mejor dicho, a los canales de distribución como Amazon. Yo creería que lo podrían hacer. Hay que tomar en cuenta que en Amazon, como tú lo mencionaste, no es eh, gratis. Hay un costo... Eh, por cada venta. También hay que entender cómo uno puede diferenciarse en esta parte, pero es muy molesto que a veces una persona compre algo en Amazon y tarde 13, 14, 15 días para que se entregue. no Y pasa porque muchas veces el, el, el distribuidor o, o el vendedor solo es un intermediario entre la fábrica y el cliente final, que no está mal. Es, está bien hacerlo, pero cuando uno, uno quiere tener ese control y esa... Esa, esa, esas metas un poco más altas y llegar allá, yo creo que tenemos que saber si podemos eh, cumplir con la demanda que vayamos teniendo en esos canales. Entonces, para mí, si podemos hacerlo, si tenemos ya la capacidad de, de abastecer a, a los canales, creo que se puede... Eh, Incursionar en, en, esos, en esos marketplace que ya son un poco más eh, grandes o diría yo el número uno que, que pues hasta ahora es Amazon. ¿verdad? Bueno, hablando de productos físicos, obviamente, claro, el tema está en validar primero si ese... Eh, ese proceso de logística está habilitado para ampliar más, ¿no es cierto? Y, y a irnos a ligas mayores que diría yo que es en el tema de Amazon. Pero claro, cuando estamos hablando también de infoproductos o de soluciones, puede ser ebooks o eh, digamos cosas intangibles, ¿tú ves más viable también eh, incluso aumentar esta presencia digital de que tu producto esté en una plataforma como Amazon? Claro, dependerá de los objetivos del... De, digamos, de la empresa o del, del, del emprendedor o el infoproductor. Porque, por ejemplo, yo no tengo productos en Amazon. Yo eh, los cursos que nosotros tenemos o, o bueno, hemos sacado un, un par de libros, eh, pero no están a la venta, sino que han sido como un lead magnet o algo así. No han estado en Amazon porque realmente Amazon condiciona mucho a los pequeños... Eh, infoproductores, ¿verdad? Hay un costo de techo que te recomiendan, que creo que está como en 7.99 dólares, etcétera. Y para productos como esos pues, pues, un poco. Las ventajas son que te da eh, ese boost, esa credibilidad como infoproductor de poderle mencionar a las personas que aún no te conocen que tienes productos en Amazon, que pueden acceder a tus productos, que pueden ver tus reseñas, pero es un costo de oportunidad que debes contemplar entre tus objetivos. Y yo creía que si, si, si, si no te interesa tanto esta parte, porque ya tienes una audiencia, tienes eh, suscriptores, tienes seguidores, porque eres co-productor lo mejor sería hacer como lanzamientos a tu audiencia y venderlos por tu cuenta, cobrarlos por tu cuenta con un PayPal, un Stripe o algo así, incluso un Hotmart de ser eh, necesario. Y, y no creo que valdría tanto la pena. Sin embargo, si lo que tú quieres es esa credibilidad, esa como validación de que tu negocio está, de que tu negocio es fuerte, de que tu negocio existe y de que tienes eh, personas que ya te conocen, pues vale la pena no incursionar en, en, en Amazon para que te dé esa credibilidad. Claro que sí. Bueno, este, darte las gracias, Carlos, por los, tus conocimientos, por esto que nos has aportado. Estamos casi por terminar y me gustaría saber si, si hay algo que tú quisieras, que yo no te he preguntado, que quieras aportar a la a audiencia y en dónde te podemos encontrar. Claro, gracias. Sí, lo primero es, eh, lancen lo que ustedes planeen lanzar. Yo, yo recomiendo mucho cuando uno empieza a hacer el Lean Startup, que es como una, una forma de ir haciendo y al mismo tiempo ir validando. No necesariamente tener todo el producto para poder lanzarlo, no necesariamente tener todos los recursos para lanzar, sino si tienes algo, tienes una idea, tienes una audiencia, has visto que soluciona un problema, que soluciona una necesidad, Empieza con lo que tengas que, con lo que tengas ya listo para arrancar y en el proceso vas arreglando lo que tengas que arreglar porque es una de las mejores maneras de poder empezar. A mí me gusta una frase que es, eres lo que haces, no lo que dices que harás, o sea, hacerlo y, y después estar eh, mejorándolo. Y claro, pues estoy para servirles. Me pueden encontrar el nombre de la academia MES Academy, que significa Marketing, Entrepreneur and Sales Academy, MES Academy. Eh, nos pueden encontrar en Facebook, el sitio web es mesacademy.net. O también en, en Instagram y estamos a punto de lanzar un curso precisamente de ventas de gatillos mentales y vamos a tener un entrenamiento de la próxima el próximo mes así que pues ahí pueden encontrar la información genial van a quedar esto en las notas del programa este por favor carlos pásame para que se, no se quede ninguno y, y pues nada darte las gracias por estar aquí y por apoyar a este ecosistema eh, empresarial que lo que queremos es pues difundir cada vez más diferentes opciones o, o consejos tips para que los profesionales, empresarios puedan tomar las mejores decisiones. Así que, bueno, desde allá, gracias y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Y bueno, antes de despedirnos, también dar las gracias a nuestros eh, auspiciantes también como es la cooperativa Andalucía que siempre buscando en reactivar la economía, pues ha lanzado créditos de consumo, y microcréditos, con el afán de pues, eh, apoyar a todos aquellos que necesiten de ese incentivo. Y al doctor Mario Viteres, cirujano oftalmólogo, que está, pues, y les dejamos en las notas del programa los enlaces para que puedan acceder a sus servicios. Así que, pues, desde ya, eh, darles las gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un eh, videoblog de Katia. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chao, chao.